Todos podemos tener un apartamento y una casa en la playa. El 80% de las personas que están allá afuera desearíamos desde que nacemos. Y decimos, ah, yo quisiera tener un penthouse y también tener como que una villa en la playa. Pero es imposible. No Todas las personas que renten un apartamento aquí, porque me compro un apartamento aquí, tienen derecho de una villa frente al mar en Puerto Plata, de una villa frente al mar en Sosúa.